sordomuda, mudo, sordito, auditiva, pobrecito. No, no, no, no, no. Olvidemos estas palabras. El término correcto es persona sorda. Reconozco los derechos de las personas sordas cuando promuevo el término correcto y corrijo cuando se les dice sordito, sordomudo o mudo. ¿Y tú? ¿Ya reconocen los derechos de las personas sordas? Ven, construyamos juntos. Colombia por una toma de conciencia. Sin derechos no hay inclusión.